Hola a todos y bienvenidos a Dansen, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy nos concentraremos en el tema de alcanos. Vamos a aprender la nomenclatura de estos compuestos orgánicos. Vamos a ver cómo se nombran cada uno de sus, de sus sustituyentes. No siendo más, comencemos. Primeramente, definamos qué son los alcanos. Los alcanos se conocen como hidrocarburos saturados. Y manejan una fórmula que depende del carbono y del hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Ahora, como es una cadena ramificada, una cadena que se extiende, el carbono tiene n carbonos y el hidrógeno tiene una fórmula que es 2n más 2. Esta es la fórmula que describe a los arcanos. Vamos a mirar cómo debemos nombrar cada uno de ellos. Veámoslo. Para nombrar una cadena de arcanos, se debe tener en cuenta una serie de pasos que nos permitan nombrarla adecuadamente primer paso seleccionar la cadena con mayor cantidad de sustituyentes los sustituyentes se conocen como los radicales de alquilo los radicales de alquilo van a formar parte de esta cadena como una especie de ramificaciones por ello es importante que lo recordemos pueden tomar nota de ellos para que los tengan a la mano es bien importante distinguirlos bien segundo paso numerar la cadena más larga Después de seleccionar la cadena con mayor cantidad de ramificaciones y donde se encuentren los sustituyentes más cerca, se numera la cadena. Y por último tenemos tercer paso que es nombrar los sustituyentes que forman parte de la cadena. Y como último se nombra el alcano Ahora vamos a ver una serie de ejemplos aplicando estos pasos, veámoslos, tenemos este primer ejemplo, como podemos ver, vemos una cadena totalmente lineal. ¿Por qué es lineal? Porque sus enlaces son simples. No olviden que el carbono es tetravalente y forma cuatro enlaces. Por ello, podemos ver uno, dos, tres y el cuarto lo forma con el hidrógeno. Entonces, tenemos esta cadena de carbonos y vemos que hay unas ramificaciones, que son cada una de estos pedacitos que se encuentran dentro de esa cadena. Vamos a mirar por dónde debemos numerar la cadena. Podríamos elegir este camino, irnos por acá, y aquí contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una cadena, bueno, vamos a mirar si, si cumple, digamos la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa cadena es la cadena más larga, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se numera donde aparecen más rápido las ramificaciones. Si nos vamos por este lado empezamos a numerar 1, 2, 3, 4, aparece el primer sustituyente. Ahora miremoslo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren que el primer sustituyente se encuentra aquí en el número 2 quiere decir que debemos numerar por este lado. Entonces vamos a cerrar la cadena de nuestro interés. Vamos a tomar esta cadenita que está acá. Ahora, ya hemos seleccionado la cadena. Empezamos numerando. Recomendable tomar diferentes colores para diferenciar. Ahora, empezamos acá, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 carbonos. Y miren los sustituyentes: hay en el 2, en el 4, en el 5 y en el 6. Empecemos numerando. Para el número 2 aparece metil, pero miren que también aparece al lado de acá. Este es un radical de alquilo. Y por aquí vemos otro CH3. También podemos ver. Que tenemos CH2, CH3 a este lado y de igual forma aquí. Entonces, este es el grupo metil porque viene del radical alquilo que significa metil. Ahora, este es el grupo etil. Entonces vamos a enumerar. Empezamos acá. 2, 4 y 6 se ponen en orden. Entonces primeramente ponemos acá el número 2. 4,6 coma, coma, Y tenemos el grupo metil Pero como tenemos tres metiles Vamos a decir tri Trimetil Abrimos un guión Y ahora vemos el 4 y el 5 el En el 4 y el 5 Podemos ver que está el grupo etil Como son dos Decimos di dietil. Miramos si hay más sustituyentes. Como podemos ver, no hay más sustituyentes. Ahora procedemos a nombrar el alcano. Como es 1, basta 9. 9 viene de nona. Y como es un alcano, la terminación debe ser ano. Entonces, este sería el nonano. Quiere decir que 2,46 trimetil, 4,5 dietil no-nano es este compuesto que tenemos acá. Veamos un siguiente ejemplo. Nombremos ahora este siguiente compuesto. Acá podemos ver la cadena de alcanos y vamos a mirar cada uno de sus sustituyentes. Por aquí vemos uno. Si ven bien, en la parte de aquí de la tablita que les muestro, este es el isopropil, y este que está acá, es sustituyente, miren la cadena acá, donde se desglosa, es el terbutil, estos ya los conocemos, ahora vamos a ver la cadena más larga, puedo ir por acá, o puedo ir por acá, ¿dónde aparecen más rápido? miren que aquí hay una mayor ramificación que este lado, entonces nos vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 y 9. Es indiferente. Entonces, podemos tomar el camino de allá o el de aquí. Entonces, esta sería la cadena que vamos a tomar. Bien importante seleccionar la cadena principal de la cual se desglosan los demás sustituyentes. Ahora vamos a numerar. Ponemos acá 1, 2 3 4 5 6 7 8 y 9 no olviden que se ponen los números donde se encuentran los carbonos ahora vamos a empezar a nombrar los sustituyentes podemos ver que acá está el grupo metil aquí también y aquí también entonces vamos a empezar con el metil vemos que está en el 5 y que se repite entonces ponemos 5 Coma 5, acá está en el 7 y en el 8, entonces coma 7, coma 8. Como se repite 4 veces, sería tetra. ¿Qué significa 4? Tetrametil. Ahora, tenemos lo siguiente: en el grupo 2 tenemos el isopropil, entonces ponemos acá 2 isopropil. John, ¿Qué seguiría ahora? Nos falta el número 3. ¿Qué número 3 sería el terbutil? Por último, nombramos la cadena más larga. En este caso vemos que otra vez que es una cadena de 9, o sea que también va a ser un alcano lineal que es nonano. De esta manera se nombraría este siguiente alcano. Veamos un tercer y último ejemplo. Veamos este tercer y último ejemplo. Como podemos ver, tenemos una cadena de alcanos o de hidrocarburo, en el cual aparecen los siguientes sustituyentes. ustedes pueden ver, acá tenemos al CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3. Y hay alguien muy particular aquí que es este cloro, que sería un halógeno. Ahora, vamos a empezar a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No me sirve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No me sirve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí podemos ver que aumentó la cantidad de carbonos. Podemos, ahora, para numerar, miremos dónde se forman más rápido los sustituyentes. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí se nombra o se enumera al primer camino 1 y 2. Entonces vamos a empezar a seleccionar la cadena. Vamos a tomarla desde acá. Y vamos a ir de esta manera. Hasta acá. O sea que esta es una cadena de 10 carbonos. Y empezamos a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10. Ahora nombramos los sustituyentes. Vemos que acá están CH3 por acá también, aquí también y aquí también. Es importante diferenciar bien los sustituyentes. Vamos numerando en orden. 2, 3 y 7. Aparece el grupo Petil. Ponemos 2, 3. Y como se repite en el 3, sería otra vez el 3. 7, 4 veces. Esto sería Tetra Metil. Siguiente, tenemos en el grupo etil en el 5. Que sería 5-etil, importante tener anotados cada uno de los sustituyentes. Ahora tenemos en el 6, tenemos el, tenemos son tres carbonos, es el grupo propil. Y en el número 4 tenemos al cloro. Se nombra como el nombre que tiene el cloro no hay ningún problema con ello ahora como son 10 carbonos en la cadena lineal vamos a tener el nombre de decano que significa 10 no olviden que la terminación ano siempre indica que es un alcano de tipo lineal o sea que este sería el nombre que le corresponde a este alcano. Es bien importante pequeño repaso seleccionar la cadena lineal más larga numerar donde se encuentren más rápido los estudiantes, verificar cada uno de ellos y, por último, nombrar el alcano con el cual termina la cadena. Con esto podemos dar por concluido el tema de alcanos. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba